Hola chicos, bienvenidos Antes de iniciar con esta comparación de hoteles sencillos Y todo esto, pues quiero comentarles Vamos a empezar con el hotel más sencillo Así que aquí estamos por el corredor del hotel más sencillito Chicos, permítanme pongo flash para que se vea mucho mejor Aquí tenemos las habitacioncitas Por aquí varias habitaciones, como podrán notar Únicamente todas están cerradas en estos momentos La única con las que tengo acceso es pues a la mía La voy a abrir chicos, para que miren bueno chicos, esta es la habitación, esta habitación vale alrededor de 5 dólares, 4 dólares, muy, muy económico Entonces bueno, vamos a iniciar comparando De entrada, aquí tenemos la entrada chicos, pues, pues lógicamente no, no hay mucho La cama, una sillita por aquí, un televisor plasma 4K por acá Por aquí unas pizarritas, por aquí una mesita como de noche aquí okay, tenemos una mesita, por acá estoy yo, el baño y bueno chicos, yo creo que vamos a empezar por lo más importante que no busca en un hotel la cama ya llevo varios días aquí hoy que he regresado del trabajo me he topado con una sorpresa de que me han, han entrado a mi habitación chicos se han cambiado la sábana tenemos nuevas se llaman fundas de almohadas, me han cambiado la toalla, una toalla limpia tenemos nuevo tendido para roparnos. Y bueno, chicos, vamos a mirar qué tal. En nuestra cama, chicos, vamos a ver qué tal. No es mala cama, lo decir, no es para nada, para nada una mala cama, simplemente que estoy enseñado camas mejor, en la que yo duermo mucho, mucho más cómoda. No es que sea incómoda, pero la verdad no, la verdad no hay como la casa de uno. Aunque bueno, hay hoteles buenos en los que uno puede encontrar excelentes camas, está pues una calificación que es 6, tal vez de 10, acá más apenas como para no pasar la noche. Buenas noches, chiquita. Hola. Chicos, por primera vez me va a quedar un hotel así de elegante, mírenlo Bueno, esas cositas son mías, eso también como acabaron de ver Esto es lo que yo tenía en el anterior hotel, chicos Por primera vez me va a quedar un hotelazo así Bueno, empecemos aquí porque tengo esta gaseosita, tengo nevera A ver si la puedo poner a máxima, que enfríe lo máximo Listo, Uy chicos, de primera me va a caer un hotelazo de estos. La verdad, estoy emocionadísimo. Nunca me ha quedado un hotel así de chévere. Ya no tengo ese televisor chiquitico. Yo ya acabé el trabajo allí en tiendas. Ahora ya no tengo que estar más. Tengo este fantástico habitación de hotel. No es muy grande, pero sí, créanme que es mucho mejor que la habitación donde estaba. Por aquí tengo, tengo una toalla. Por aquí está el baño. Y bueno, vamos a empezar con la comparación. Vamos a iniciar la comparación con la cama, las almohadas se ven mucho mejor, más blanditas que las donde yo estaba, la cama se ve mucho más cómoda, es mucho más amplia una cama doble pero exageradamente doble, la de calidad, ¡Ah, ¡Qué delicia, está buenísimo, está blandito, está muy cómodo, la verdad que esta noche sí voy a dormir, espectacular chicos. Bueno chicos, la televisión no es la mejor televisión que pueda tener en un hotel, es un televisor de 14 pulgadas, marca de agua muy muy antiguo. Tiene buena resolución, buena definición. Permítanme, lo enciendo. Chicos, permítanme a que dé la imagen. Miren. Tiene muy muy buena resolución, mi cámara no es que sea la más potente y como puede notarse ve bastante claro. Es un televisor apenas, sino que lo malo es que miren, yo estoy desde este ángulo, aquí estoy acostado y esa es a la distancia que prácticamente veo la, la televisión, o sea que pues, un punto a favor muy muy malo. De calificación, a pesar de que pues yo sé que es un TV muy viejo, tiene buena resolución, pero por lo lejos y lo pequeño le doy calificación yo creo que de un 3 a un 4. Lo siguiente que vamos a probar va a ser el televisor. Vamos a ver qué tal está el televisor. Vamos a prenderlo. Ya no sé, comprar el televisorcito tan chiquito que yo tenía. Es que veanlo chicos. Hasta tiene buen sonido. Chicos, está espectacular. La imagen está extremadamente nítida. No está lluviosa. Está mucho más grande. Es que no hay comparación, la verdad. Chicos, las pizarritas Aquí tenemos como les estaba mostrando En la primera parte Tenemos una como una mesita de noche Para colocar aquí cositas Al menos pues no tiene polvo Tenemos por acá una sillita Donde tengo todo mi relajo Y aquí una mesita Donde tengo las tocinitas Que nunca pueden faltar mm. Buenísimas Papel higiénico No puede faltar tampoco Tenemos por acá Un ¿Cómo me llama esto? Como pizarrita para colocar cosas, bueno, toallas, buzos, yo qué sé. Y bueno, chicos, en cuestión de sillas y muebles, yo creo que le puedo dar un 4 también. Son muy viejos, pero pues sirven a hacer su función. En cuestión de repisitas tenemos esta mesa de noche Vamos a ver qué tiene por dentro Imagino que... Ah, tiene para platos a la carta Ah, tiene para pedir comida ¿Será que pedimos algo? Chuleta Ay, chicos, tiene para pedir comida Bueno, ahorita miramos cuánto vale Creo que te para hacer llamadas, imagino Bueno, no sé, no tengo a nadie a quien llamar por acá Tenemos una lamparita Tenemos este sillón que donde estábamos no teníamos sillón Tenemos aquí para... permítame pongo el flash tenemos este closet chicos, está muy muy amplio como podrán notar Aquí ahorita creo que va a poner la ropa, que la verdad no sé si guardar Bueno, primero guardemos el bolso para que no se vea ahí En el baño chicos, pues el baño no, no está tan mal la verdad Tenemos buen lavamanos, jaboncito, el típico jabón que regalan en, en los hoteles una vez uno ingresa Esto no sirve para nada, no hay papel es, la taza también está pena, Lógicamente nunca me he sentado bien ahí El espejo pues al menos no está roto Es un espejo que está completo Que tenemos pues las instrucciones para evitar contagios Que no hemos dado la mano, ahorrar agua, ahorrar luz, etcétera, etcétera El baño chicos Como para notar tenemos un espejo muy, muy elegante Tenemos mejor la mano, mejor inodoro una ducha espectacular, muy muy buena, aquí sí se ve que no ha pasado nada raro, no como la habitación donde yo estaba quedándome. Bueno chicos, si me preguntan si les recomiendo o no una habitación económica de hotel, pues para pasar la noche me parece que está bien, parece que es apenas, la verdad pues puede ser mucho peor, al menos pues no se me ha perdido nada, bueno no sé, en algún hotel se perderán las cosas. Bueno, un valor agregado que tiene estos hoteles de mejores precios es que miren lo que tengo acá. Control para el aire acondicionado. En el otro hotel tenía, era un ventilador de aspas, creo que es. Aquí vamos a encenderlo. Ahí ha encendido, como para notar. Vamos a acercarnos. Vamos a ponerlo, creo que ahí está, 21 grados. ¿Será que le sube un poquitico más para que bote buen aire? Uy oh, chicos, está muy muy fresco, es que es una... Bueno, no va no a poner tan fuerte, voy a ponerle 25 Chicos, está espectacular esto Tenemos este bonito cuadro, Ayer no teníamos nada de cuadros La verdad que está espectacular esto Vamos a ver la vista, a ver qué tal está Vamos a ver por aquí qué tenemos Chicos, vean la vista, estamos en un tercer piso en estos momentos Uy, no, mal me fijé, me hubiera quedado el celular bueno, está en aprieto chicos, tenemos una vista fantástica, desafortunadamente pues no abre todo la... Ay, sí, sí abre, sí abre arte, chicos, voy a intentarlo. Bueno, creo que hasta ahí tenemos muy muy buena vista, es más, no necesitaría ni el aire acondicionado, solo con, en este momento abrir esta ventana tendría, está muy mi chévere, vamos a ver por acá, por aquí tenemos otra ventana, creo que no hace necesario abrirla, igual pues también la voy a cerrar pues porque no quiero que se me salga todo el aire, Chicos, esto está increíble Esta habitación Estoy muy feliz Si Está haciendo harto calor, pero ya con el aire Yo sé que va a refrescar bastante He comprado unas cosas para comer Aprovechando en la tienda que estaba Como les digo, compré una gasosita que ya le metí acá He comprado unas galletas unas galletas para comer Compré también unas papitas Están muy económicos Aprovechando las promociones de donde estaba trabajando Compré un también manicito. Bueno, chicos, compré estas cosas para comer. Vamos voy a comer un poco. Me voy a echar un luchazo, que la verdad que tengo mucho, mucho calor. Y vamos a aprovechar esta delicia. Esta es la carta, chicos. Y el menú que encontramos aquí en esta mesita de noche. Hay muy buenos platos. Están. Tanto económicos Pues no están tan caros Tampoco yo diga que sean baratos baratos Pues en dólares no serían nada Pero aquí en pesos colombianos sí No creo que pida algo la verdad Pues como les digo traje un poquito de, de comida Hay algunas cosas interesantes Los debo decir Hay unas comiditas que se ven muy ricas bebidas y todo eso Pero chicos para qué pedir algo Cuando traigo comida lo cual pues me va a llenar mucho más que pedir cualquier de esto Pero bueno, de momento pues no vamos a pedir nada Así que vamos a dejar esto en donde estaba que realmente me tiene impresionadísimo esta habitación de hotel, está muy muy cómoda, está muy chévere lo debo de decir chicos, voy a pegarme una buena dormida, ya me metí en una ducha en este momento, estoy fresquito, también pues prendí el aire, está muy muy fresco, ya no siento nada de calor a pesar de que este pueblo es bien caliente vamos a meternos una buena dormida, Por mañana ya regresarnos a Ibagué bueno chicos y para terminar con esta comparación Quiero mostrarles el pasillo Se ve mucho más elegante Por aquí tenemos una ventana Voy a quitar el flash para que Pantone se cuenta que estoy grabando Vean esta ventana, esta vista tan fantástica Que tenemos en este momento Estamos pues en un tercer piso Como podrán notar Está muy chévere, una vista muy, muy amplia Allá pues está una panadería donde desayuno esta mañana Por allí está la tienda donde estaba trabajando Por allí está donde yo llegué En lo que Rápido, Tolima una vista muy espectacular chicos Que esto le quería mostrar para finalizar aquí. creo que le va a pasar mucho mejor acá mejor cerremos si esta ventana está muy muy chévere chicos la verdad que un hotel más costosito vale la pena y bueno chicos dejaremos hasta por aquí este video videoblog comparando hotel económico a uno de mucho mejor calidad Espero que les haya gustado. Nuevamente les cuento que creo que falta un blog. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Hay un blog en el que cuento, un pequeño blog, que tuve como una actividad paranormal, por llamarlo así, en el hotel económico. Esta parte pues no la subí a esto porque creo que no era el tema a tratar en este video. Este video pues era comparando hoteles, más no hablando de actividad paranormal. Entonces, chicos, si quieren que les suba el video de cómo fue como una especie de actividad paranormal allí, allí explicando qué fue lo que sucedió y todo eso, por favor dejen likes. Dejen en los comentarios y ahí me daré cuenta Si lo subo o no, por ahora chicos Muchas gracias por apoyarme Y hasta la próxima, bye bye